Queremos darle la bienvenida al viceministro del Tesoro y Crédito Público, el licenciado Carlos Link Ruiz, quien gentilmente ha detenido su movilidad para hablar con nosotros. ¿Cómo está? Muy buenas noches. Muy buenas noches, María René. Eh, un gusto saludarla y estar en su prestigioso medio. Un saludo para todos los televidentes. Bueno, viceministro, las preguntas tienen que ver con estas decisiones que asume el Estado para modificar fechas del pago del bono universal, ¿verdad? Así es, María René. Eh, el, día, el día 27 de esta semana, es decir, el día lunes, comenzamos con el pago de lo que venía a ser eh, canasta familiar para las personas discapacitadas y para las personas... De, eh, recibían el bono Juan azurduy el día 28, es decir, el día martes, también comenzamos a pagar paulatinamente lo que, fue, lo que viene a ser el bono familia a el nivel inicial y primero de primaria. Uh -huh. y, y para este jueves 30 eh, teníamos programado realizar el pago del bono universal, sin embargo, como tenemos que realizar un adelanto en el pago de lo que vienen a ser los jubilados y pensiones, eh, tu, eh, decidimos retroceder unos días hasta el próximo martes el, el primer tramo que vamos a realizar con el pago del bono universal. Esto es principalmente María René, para precautelar la salud y obviamente los estándares de bioseguridad que estamos queriendo respetar. Porque si nosotros realizamos paulatinamente el pago del bono universal... Más los jubilados que siempre van a los bancos a cobrar, obviamente, su salario, su sueldo, estaríamos hablando de duplicar la cantidad de gente en los bancos. Si ya teníamos los bancos con cola, bastante fila, y obviamente íbamos a poner en riesgo ¿no? lo que iba a ser la salud. no Es por eso de que hemos trasladado el pago del Bono Universal para el día martes, porque. Este día jueves 30, es decir, el día de mañana, ya los jubilados van a poder ir a cobrar sus rentas, sus pensiones, igual los que están afiliados a las AFP. Y el día lunes comenzamos a pagar los salarios, lo que viene a ser de todo en materia de seguridad, ¿no? Es decir, lo que es la policía, lo que viene a ser todo, lo que es las Fuerzas Armadas. Y para el día martes comenzamos obviamente con el bono universal. Bueno, entonces, bono universal se traslada hasta el martes, hoy hubo disturbios en Santa Cruz, precisamente por esta modificación de calendario. Pero, viceministro, eh, la, el anterior mes se hizo una disposición especial para que solo los jubilados pudiesen cobrar en los bancos, inicialmente en el Banco Unión. Hoy, eh, con estas modificaciones, va a llegar un momento en el que van a coincidir varios grupos, independientemente de la modificación que se está haciendo, la postergación del pago hasta el martes del bono universal. ¿Cuál es la disposición precisa, por favor? Bueno, principalmente es que los jubilados y pensiones los tres primeros días realizan el cobro de todo lo que viene a ser su salario, ¿no? Por eso es de que se decidió trasladar ese eh, cobro del bono universal a partir del día martes, ¿no? Esa es la principal disposición, ¿no? Eh, esto porque lo tenemos que dividir por tramos, de lo contrario, se nos pueden agolpar mucho en el sistema financiero, en todos los bancos. Ustedes recuerdan, el 3 de abril, cuando realizamos el primer pago del bono canasta, teníamos muchas quejas por las largas filas, largas colas y evidentemente lo que se quiere evitar es justamente de que los ciudadanos estén yendo a dormir, haciendo largas colas, eh, poniendo en riesgo su salud, porque obviamente eh, es, la, es precautelar la vida lo más importante ¿no? entonces como comenzamos con el pago de los salarios del mes de abril eh, hemos decidido retroceder un par de días para el pago del bono universal en su primer tramo, ¿no? Porque vamos a dividirlo en tramos porque ya que son aproximadamente 4 millones de personas, ¿no? Que van a ir a cobrar este bono. Y si nosotros lo conglomeramos en toda una semana solamente a todas estas personas, evidentemente el servicio no va a estar muy bien atendido. Ese es el tema eh, por el cual se realizó estos cambios. ¿no? Lo que Y perdón que sea tan insistente, viceministro, pero quiero que quede para toda nuestra audiencia muy clara esta disposición. Se posterga el pago del bono universal hasta el próximo martes. Pero sabemos que pasa como pasa que tanto discapacitados como beneficiarias del Juana Azurduy ah, tienen retrasos. El, en anteriores, en el anterior mes, si no eras jubilado no te atendían o si no entrabas para algún tipo de cobro de bono no te permitían ingresar a bancos. La disposición es que preferentemente se atenderá a jubilados pero rezagados podrán ir o no en absoluto. Claro que sí, María René, también están siendo considerados Todas las personas que no han cobrado su bono tienen que ir obviamente en la, el calendario específico de su carnet, ¿no? Siempre van a haber rezagado y es por eso que no los queremos agolpar, ¿no? Si metemos un nuevo grupo de personas a cobrar bonos, evidentemente se va a colapsar el sistema financiero, además de que ahora ya estamos trabajando con mayor cantidad de agencias, ¿no? Entonces, pueden ir a cobrar, no se olvide de que la vigencia de los bonos es por 90 días. No por cobrar el primer día van a poner en riesgo su salud. Se pueden cobrar 90 días a partir de cuando comenzamos el inicio de cada tramo. Con respecto a los bonos que recibieron en canasta familiar, el retraso estaba programado para el 27 y 28 para el bono familia. De esa manera fue que se programó, pero ahora como estamos a fin de mes y los jubilados siempre eh, por... Eh, hermenéutica o si usted quiere programación se lo realiza el primer día del mes y el primero de mayo es un día feriado y el sábado no trabaja el Banco Central para realizar las transferencias respectivas es que se decidió adelantar para el jueves 30 el pago de los salarios de los que son jubilados y pensiones pero esto no quiere decir que sea restrictivo para los rezagados de los que no han cobrado el bono pueden ir a cobrar el bono de manera paulatina en el día del carnet que le corresponde, lo que no quisimos fue sumar a esto ese nuevo grupo que se incluye a los pagos del bono, que se los va a poder pagar tranquilamente desde el próximo martes 5 de mayo. Muy bien, eh, vamos a reiterar también eh, estas estas definiciones de atención. La presidenta ha dicho que la situación actual se extiende hasta el 11 de mayo. Esto, en, esto es que se mantienen los horarios de atención y la cantidad de agencias, de bancos eh, para el pago de todos estos bonos. ¿De cuántos bancos, de cuántas agencias y en qué horarios estamos hablando? Bueno, de acuerdo. Terminación del decreto supremo que hoy día fue remitido por parte del Ministerio de la Presidencia y de todo el gabinete ministerial, los bancos van a extender ¿no? su atención en los municipios que no tengan muy alta peligrosidad de contagiarse con el virus de ocho horas y los que tengan, sí mayor cantidad de peligrosidad, seis a siete horas. ¿no? Es decir, que los bancos estarían trabajando entre las dos, tres y cuatro de la tarde. Eso de acuerdo a a la evaluación que se va a hacer con ese todo el equipo especializado para el tema de la prevención de la salud y medidas de bioseguridad. Están trabajando todas las entidades del sistema financiero. Yo no tengo el dato específico ahora de la cantidad de agencias, pero son todos los bancos que ahora están trabajando porque se coordinó en la reglamentación justamente junto con la ASI, con ASOBAN y con el Viceministerio de Pensiones y seguros que es el encargado justamente de talla. pero son todos los bancos que están ya trabajando de manera paulatina con eh, todo el sistema financiero y con eh, el pago del desembolso, tanto de salario como de los bonos. Le voy a pedir un ejercicio de compresión en cuanto a información se refiere. Todos han anunciado que se vienen negros nubarrones en cuanto a ingresos para el Tesoro General de la Nación. Pero me gustaría, por favor, que usted nos resuma las proyecciones que tienen ya eh, a nivel gubernamental del de posible crecimiento, inflación que podemos llegar a tener para este 2020. Bueno, las proyecciones que se tienen con relación al crecimiento, obviamente eh, es un decrecimiento, es decir, una caída en el crecimiento de la economía. No va a haber un crecimiento positivo, sino más bien un crecimiento negativo. Si usted eh, analiza todos los, eh, pro, eh, todas las proyecciones que realizan los organismos internacionales, tanto el Fondo Monetario, la CEPAL, y otros organismos, el crecimiento para toda América Latina, de crecimiento va a ser de arriba del 5%. Nosotros como Bolivia, nuestra proyección, junto con la Cepal también y el Banco Central, creemos que va a estar entre el 1.5 y 2.5% de decrecimiento de la economía. Con relación a la inflación, yo creo que es una variable que no hay que preocuparse, porque eh, todos los países latinoamericanos también no han tenido crecimientos de inflaciones a, a, eh, a, a excepción, se podría decir, de Venezuela, no que viene en crisis ya más de cuatro a cinco años. no Entonces las inflaciones importadas que podemos tener de los otros países por eh, los productos que se trasladan de un país a otro no va a, ser, no va a repercutir en la inflación de Bolivia. no Y además de que los precios... ...que tenemos en nuestro país se han mantenido de cierta manera estable por las diferentes tipos de medidas de política... ...tanto monetarias como fiscales dentro de lo que se viene aplicando ¿no? eh, en el tema económico. ¿no? Re con relación al déficit en el tema del Tesoro, ¿no? es evidente que el Tesoro ha tenido una pérdida muy fuerte de recursos por el impacto de lo que viene a ser el coronavirus... Hasta este mes de abril aproximadamente son 3 mil millones de bolivianos que se han dejado de percibir en las arcas del tesoro y que hemos tenido que recurrir ¿no? a la ayuda principalmente de los organismos internacionales para poder pasar este bache y en la medida que las actividades económicas se vayan recuperando también vamos a mejorar nuestras recaudaciones a nivel país. ¿no? Ese es el objetivo hoy en día, inyectarnos recursos a través de créditos externos como ustedes ya saben ya ha sido publicado el Fondo Monetario Internacional, nos ha aprobado un crédito de 327 millones de dólares. También se tienen avanzado algunos créditos con el Banco Interamericano de Desarrollo, la CAF, con plata, entre algunas de las entidades multilaterales que nos van a desembolsar recursos, principalmente para paliar todas estas medidas de los bonos, de lo que viene a ser el incentivo al plan de empleo y al plan de alivio al salario de las pequeñas, medianas y eh, pymes empresas, ¿no? Entonces, todas estas medidas se están inyectando, primero con el ahorro de los gastos superfluos que tuvo el anterior gobierno. Entre enero y abril se han ahorrado aproximadamente 400 millones de dólares en lo que se gastaba antes en combustibles líquidos, unos combustibles que quizás no llegaban al país porque no nos explicamos de cómo es de que tu tenían esos gastos tan superfluos en ese momento. Ha habido una reducción a partir de marzo de la demanda de combustibles líquidos, pero no en esas magnitudes que ahora hemos empezado a fiscalizar. Entonces hemos recurrido primero a los recursos del Tesoro y también nos vamos a fondear con créditos externos, como mencioné anteriormente, y con recursos obviamente de eh, liquidez que nos inyecta el Banco Central de Bolivia, ¿no? Entonces, de esta medida queremos pasar este bache porque son fuertes los ingresos que hemos perdido principalmente por las recaudaciones tributarias y entre las entidades más afectadas son municipios, universidades y gobernaciones. Claro, claro, y el tema del IDH que los va a golpear fuerte. Y, y si hablamos de deuda interna y de deuda externa, ¿en qué situación estamos, viceministro? Con relación a la deuda externa, María René, eh, en estos primeros dos meses del, me del año 2020 se ha reducido la deuda externa porque cancelamos los compromisos asumidos por an el anterior gobierno. El momento que nuestro país deje de pagar las deudas externas se van a declarar obviamente en un país en default, es decir, en un país en quiebra, ¿no? Entonces nosotros honramos todos los compromisos al margen de que eh, si hubieran estado bien o mal hecho. ¿no? porque no nos explicamos que en 14 años donde se tuvieron 10 años de bonanza se haya cuatriplicado la deuda externa de 2.250 millones de dólares a prácticamente 11.000 millones de dólares, casi quintuplicado la deuda externa. ¿no? En el tema de la deuda interna, María René, eh, nosotros eh, hemos eh, recurrido a créditos de liquidez al Banco Central de Bolivia justamente para paliar hasta que lleguen los créditos, la aprobación de los créditos externos, las medidas que ha implementado obviamente el gobierno actual, que son el pago de los bonos, la inyección de fondos yeah. para el alivio y es por eso que en primera instancia recurrimos al Banco Central con créditos de liquidez para una vez que los créditos externos sean aprobados por los diferentes directorios, hacer los reembolsos respectivos. ¿no? Entonces, en materia de deuda externa, se ha incrementado alrededor en estos últimos dos meses los 320 millones del Fondo Monetario y en la deuda interna estamos hablando del crédito de liquidez que se firma el programa fiscal financiero de alrededor de... 4 mil millones de bolivianos que nos está inyectando el Banco Central de Bolivia. ¿no? Ahora, viceministro, el tema de reservas, ¿en qué situación estamos? Porque me decían en la mesa de redacción que el dólar ha subido en su cotización por un satroy y en el, oro, el oro ha subido en su cotización y que ello eh, nos está dando, si usted quiere, un poquito de respiro. ¿Cierto? ¿No? ¿En qué medida? Mire, algo que nos ha dejado tranquilo a todo el equipo económico en el Ministerio de Economía justamente ha sido el comportamiento de la Reserva. Eh, luego de tener una caída fuerte en Reserva, si ustedes recuerdan, el, entre octubre y noviembre de 2019, justamente los problemas que tuvimos eh, con la paralización de la economía y justa por las quejas, obviamente, de lo que vino a ser eh, las elecciones eh, por la falta de transparencia, eh, esos 21 días nos provocaron una caída en reserva aproximadamente de 600 millones de dólares, alcanzando más o menos la reserva a casi los 6.200, 6.300 millones de dólares. En este parate del coronavirus también tuvimos hasta el 31 de marzo una salida de reservas aproximadamente de 200 millones de dólares, donde se llegó hasta los 6.000. Ahora, a partir del 31 de marzo hasta el día 24 de abril, las reservas comenzaron a subir, es decir, hubo una recuperación en los depósitos, además de los recursos que el Fondo Monetario nos hizo como depósitos también de préstamo, en calidad de préstamo, ¿no? porque llegan los recursos en dólares y obviamente se monetizan en bolivianos con el Banco Central de Bolivia. Entonces nuestras reservas ahora están por encima de lo que se encontraban en octubre del año 2019. Estamos casi en los 6.500... Sí, es muy buena noticia y en nos deja de muy tranquilos. todo tranquilo. esto, fíjese, sí. qué buena noticia. Sí, y más que todo, María René, para el tema de la política monetaria, porque claro. eso nos mantiene estabilidad, en que no haya variación en este tipo de cambio y que nuestras reservas eh, se hayan incrementado. Esos dos aspectos. Y el tercer aspecto, María René, Después de aproximadamente un año y ocho meses, hemos revertido lo que viene a ser la cartera y los depósitos. ¿Qué significa esto? Nuestros depósitos nuevamente han superado a los créditos. Eso también es muy buena noticia porque ya la banca se le ha inyectado recursos para que pueda prestar a los ciudadanos bolivianos, estamos superando los depósitos a los créditos, ¿no? cosa que en un año y ocho meses, esto se había eh, estado en cifras negativas es decir, los créditos superaban a lo que venían a ser los depósitos y evidentemente, gracias a las políticas monetarias que aplicaba el Banco Central de Bolivia, con medidas no convencionales, con la recompra de bonos donde inyectó recursos de la AFP a la banca en DPF, la banca obviamente ha mejorado su nivel de liquidez. La liquidez actual del, de todo el sistema financiero ha mejorado, está mejor que el año 2018. Otra, otra muy buena noticia que uh -huh. nos permite obviamente tener estabilidad en el sistema financiero y demostrar que obviamente es un sistema sólido. Mientras más pertrechaditos ingresemos al siguiente semestre de este 2020, va a ser una mejor opción de salir más o menos estables en esta gestión. Cerramos con esas buenas noticias, viceministro, agradeciéndole el tiempo que nos ha dedicado. Gracias, muchas gracias, buenas noches.